que se han estado implementando en los últimos días, pues lamentablemente va, va a tener que retomar de nuevo las medidas con mucho más drasticidad. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que dejar de estar amenazando y ya es tiempo de que en. seamos más estricto con las medidas para evitar, para evitar nosotros regresar a una situación como la que vivimos hace unos meses atrás. Yo creo que es tiempo, hay que dejar de estar amenazando ya a las autoridades, es decir, si no cumplimos, si no, si no nos acogemos a, la, a las medidas que ya están establecidas, pero ok, hay medidas establecidas, pero entonces, mientras tanto estamos flexibilizando, ¿verdad?, con el asunto del toque de queda, que de hecho ya no hay toque de queda. Nada. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, ojalá y que nuestro máster por ahí nos consiguiera unas imágenes que yo estuve mirando, observando ayer de lo que sucedió, Sergio, el pasado domingo, en el malecón ah, no. de, la Joe, de la Kennedy, sí. No, sí. perdón, de, de la, de la Joe, Washington no, Joe Washington, en Santo Domingo, una cosa, una cosa fuera de serie, que decíamos el país... Si esas imágenes han recorrido el mundo, van a decir, tenemos que irnos para República Dominicana porque ya en República Dominicana Entonces, ya no hay, no hay nada, COVID. Pero ya visto. fue erradicada la pandemia en ese país. Lo que país. pasa también que eh, es algo que yo le voy a criticar al gobierno y, a, y al Estado, es que se está dejando llevar por los medios de comunicación en sentido de que le están gobernando por ahí. Lo están obligando a hacer tomar decisiones por ahí. Cuando se tomó la decisión de eh, un 40% de la... De la, de la de los estudiantes regresaran a la a las clases a dos meses, menos de dos meses de terminarse el, el, el año escolar, criticamos fuertemente eso ¿por qué? porque si estamos todavía inmersos en una pandemia todavía tenemos olas de, de, de, de infectados entonces ahora resulta que en esta semana van a retirar de nuevo por, por la gran auge de... tú me estás entendiendo que que estamos, estamos siendo presos del mediatismo aquí no se está planificando absolutamente nada Vamos, vamos a respetarnos y miren, que, que, que, es que ya este país tiene que empezar y, es, y, y tiene un presidente que tiene la, en sus manos la capacidad de oír, la capacidad de, de, de, de, de, de ser eh, un ciudadano más, como, el, como un dominicano más, que se beneficia de la bonanza del, del pueblo dominicano como todos nosotros. O sea, tenemos esa oportunidad, vamos a aprovecharlo, dejemos el mediatismo, Vamos a, vamos a planificarnos, vamos a hacer planificación a 10 años, a 20 años, a 30 años para tener un desarrollo sostenido. No hagamos impronta, no, no, no tratemos de tapar parche. Porque ¿qué pues eso es lo que está pasando, Víctor. Si, si las autoridades son prácticamente desflexibilizaron todo, si, todas las si las autoridades mandan a los muchachos para la escuela, ¿qué le estás diciendo? Que esto está bien. Que tú estás bien, entonces, pero el ese, pueblo pero ese... que no ha tenido conciencia todavía con tanta muerte, un estado de situación como el que vivimos, con todas las situaciones. Pero ese envío, Sergio, que tú dices, de que regreso a clase, sí, obedece, yo... obedece a la presión. Por, por eso. Sector, por entonces tú dices, bueno, el gobierno hace las evaluaciones. Y atiende no ese, puede, ese No pedido. puede coger presión. Exactamente. No puede coger presión. Por ejemplo, mira lo que está pasando ahora mismo. digo eh, vamos digo, Mira las imágenes, eh, por favor, Sergio. Pues acerca un poquito para acá el, el monitor. Ese teteo que hay ahí. Sí, sí, así mismo, ese es el término que se utiliza. Ese es el este teteo momento. que hay ahí. Esa es una imagen. una oh. imagen ¿verdad? Ahí hay romo adulterado. Ahí es, hay de todo. Ahí salen, salen 20 el, muerto hay... Eso es en el malecón sí. el pasado domingo en Santo Domingo. Señores, amigos televidentes que nos están viendo, es, es, vendo fotos, pero ojalá que, que aparezca el, el video para que ustedes vieran las personas en movimiento. Es una fiesta como si estuviésemos esperando el día primero. El cañonazo. De, ¿Verdad? De, de, de, el el de, cañonazo de a la avenida del puerto, cuando te acuerdas, el 31. El que ve esas imágenes, el que vio esas imágenes, Dice en que... cualquier país del mundo va a decir... Óyeme, la gloria está en República Dominicana que lograron, ese paísito que está allá en un rinconcito, ese pedacito de tierra ya resolvió, pudieron salir sí, sí, sí. de esta pandemia. Y el parece que es imaginas... una cosa nueva que inventaron, una vacuna que se llama sí, el teteo. Sí, exactamente. es Una, una, <risa> una vacuna, vacuna nueva, que se llama sí, el teteo. Sí, sí, así es. Como tenemos laboratorio, ¿verdad? Sí, Con no, la capacidad no, no, para, no, no. para. Ah, pero mira, que sí. no? ¿Cómo hay laboratorios? Porque mira, todos son conejillos de India. El teteo se multiplica. Sí, todos son eh. conejillos de India. Entonces. En ese sentido es que nosotros estamos diciendo, fíjense que no solamente nosotros como medio, sino el 95% de los medios tienen, tienen la obligación, se refieren al tema del COVID-19, porque esa, esa, es, esa es la noticia. O sea, ese debe ser nuestro papel de seguir intentar crear conciencia en, en, en el pueblo dominicano para que entiendan que esto es real. Esto no es un sueño cuatrocientos y pico de personas muertas en nuestro país. Sí. Y las autoridades siguen amenazando que si no cumplen, no se acogen a las medidas que se han tomado, que ha tomado el sistema, eh, eh, las autoridades, pues amenazan con eh, volver para, para retroceder a tomar las mismas medidas. Yo creo que no hay que pensarlo. Esa muestra de lo que pasó el, el domingo. En el malecón, y eso es en el malecón sí. ¿no? En la, en, en en la capital de la, de la República Dominicana sí, sí, Pero no. vámonos un poquito ya al interior del país A San Francisco de Macorís, no a me Santiago me... Salga aquí para que usted vea Como ver los lugares públicos, no, full sí. de gente el, Los domingos, desde el viernes y sábado en la tarde Y los domingos, cruce por, eh, por la avenida de nosotros Aquí en San Francisco de Macorís hasta la salida Hasta Mirabel para que ustedes vean Así es hasta, hagan, a, hagan ese, a las 9 es el, toque de, teteo, de 9 es el toque de queda uh -huh. y hay tres horas de circulación verdad hasta las 12 de la noche. Es como si no hubiese nada. Para Pero más. a partir de las 12, hagan, hagan, des un borreíto por la por la ciudad para que usted vea cómo están los sectores, sobre los sectores, todos los sectores, el centro de la ciudad, la, los, los sectores populares, cómo la gente está en la calle y cómo hay lugares todavía después de a las 12 de la noche, todavía compartiendo y haciendo su fiesta eh, como si nada estuviese pasando. Vamos a una pausa y a regreso. por nosotros vamos a seguir con los comentarios en este día, que es 28 de abril del año 2022. Saludar a la señora Berenice, quien nos honra con su presencia aquí en este canal 8, como siempre, dando su vueltecita, ¿verdad? Usted, teo. A ver, eh, Dale su a ver, teteo. su teteo. Vamos a la pausa y a regreso. Seguimos con los comentarios en este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve estamos de regreso.